algo. El Spirit of Fire se encuentra en una situación que no pude prever. Seguro que a la profesora Anders le encantaría este reconocimiento. Así que mantengámoslo entre nosotros, ¿quiere? Hemos estado a la deriva por un poco más de 28 años. Hice varias reparaciones mientras dormía. Así que los sistemas de la nave funcionan al 100%. La criogenización fue bien y las constantes de la tripulación están en verde. En cuanto a mí, bueno, la norma habla de la exención final al término de los siete años de vida útil de una IA. Me encargué de hacer los arreglos yo misma en lugar de despertarlo. No quería que... Bueno, espero sepa disculpar esta última violación del protocolo. Fue un placer y un honor servirlo, señor. Cuide a todos por mí, por favor. Adiós, capitán. Serina, fuera. debo bajar allí, pero justo ahora. Buenos días a usted también, profesora. Perdone, capitán. Qué gusto verlo. Solo míralo. ¿Qué ocurre? ¿Dónde estamos? No, ni idea. Nuestro oh. sistema de astronavegación no precisa la ubicación. Ya no estamos en el mapa. salimos de la galaxia en 28 años, profesora. Los registros del sensor dicen que llegamos del desliespacio hace menos de una hora. Perdimos el desliespacio. No sé cómo llegamos aquí, pero nosotros no iniciamos el viaje. Algo allá abajo... ...debió abrir el portal y... ...nos arrastró. Envíe la señal, teniente. Escuchemos lo que dicen. Las medidas de seguridad avanzaron sin nosotros. Pero transmiten a través de una frecuencia del UNSC. Eso es bueno. Cuando partimos la guerra no iba bien. Esta señal indica que el UNSC sigue luchando. ¿De dónde viene la transmisión? Aún no tengo detalles de la superficie, señor. Algo allá abajo está bloqueando el escáner y Sincerina... Pero tenemos una ubicación cercana. Podemos triangularla cuando recibamos la señal de la superficie. Catera, Jerome. Reportándome, capitán. Prepare el equipo rojo y al de reconocimiento. La profesora le enviará las coordenadas. Descubra quién envía esa señal. Baje de inmediato. Buen viaje. Copiado, capitán. Solo reconocimiento. 28 años, profesora. Veamos con qué clase de galaxia nos topamos. Holomesa, 10 en punto. Espartan, gracias a Dios. Hay que salir de aquí. Identifícase. Isabel, logística del UNSC, puesto de investigación del arca. Isabel, los sobrevivientes, la fuerza Covenant, ¿cuánta resistencia tiene? Covenant? No. ¿Por qué? Escucha, están en grave peligro. ¿O no? ¿Qué fue eso? ¡Ahí viene! Tú vienes con nosotros. ¡Alice, nos vamos! ¡Huyan, <ríe> <Sí. ríe> tontos demonios! ¡Mando! ¡Aquí equipo rojo! ¡Tenemos una baja Spartan! ¡Vayan por ellos! ¡Se solicita evacuación urgente! ¡Averigüen de dónde vinieron! ¡Douglas aguanta! Tráiganme cualquier cosa. Douglas. Útil. Vamos, vamos. ¿Tenemos un plan? Claro. ¡Toma el Spirit of Fire! Aquí Cotter. ¿Situación? Señor, solicito apoyo en nuestra ubicación. Dirección Norte. Inicio en 5 segundos. ¡Es un plan interesante! Entendido. Misiles Archer en camino. ¡Yo los cubro! ¡Se fue! No lo creas, Isabel. Estamos a bordo. Piloto, vamos. Tenemos un equipo médico para asistir a Douglas. Quiero un informe completo de ti y de esa IA. Apenas llegues al espíritu Fire. Alice está desaparecida. Se quedará en silencio hasta que pueda regresar con nosotros. Señor. Isabel, el Capitán cotter Sé quién eres. James Cutter. Capitán del Spirit of Fire. Se te creía perdido junto a tu tripulación. Pues parece que no fue así. ¿Qué pasó ahí? Debo saber qué enfrentamos. Isabel. Isabel, informe. Señor, hace cinco meses el portal del Arca a la Tierra se cerró sin aviso. Luego de un mes, llegó él. ¿Él? ¿El? el Brut, su líder. Su nombre es Adriox. Durante la guerra, los Covenant usaron a su clan como moneda de cambio. Les dijeron que morir en batalla sería acelerar su viaje divino. Enviaron a 40 de una sola vez: 40 para romper las líneas delanteras. 40 que murieron por ideales ajenos. Ninguno regresó. Boel. Y así, batalla tras batalla, guerra tras guerra, con 39 hermanos, nació Atreus. Con cada victoria, tanto su leyenda como su odio por los Covenant fueron creciendo. Llegó un momento en que ambas cosas fueron insostenibles. Y lo intentaron desterrar. En todo lo que conocemos acerca de la historia milenaria de los Covenant, Atriox fue el primero en desafiar a los Covenant y vivir para contarlo. Su acto de rebeldía inspiró a otros. robaron recursos de los Covenant y dejaron una huella en la galaxia. Su fuerza crecía con cada ataque. Sumó asesinos y mercenarios a su bando. Los Covenant tenían dos objetivos en aquel momento. La especie humana y Atriox. A nosotros casi nos vencen. Pero no estuvieron ni cerca de lograrlo con Atriox. Los malditos Covenant no pudieron contenerlo a pesar de todo su poder. A eso te enfrentas. Y todo lo que tienes es una nave vieja y la mitad de su tripulación. Debemos huir tan lejos y rápido como podamos. Solo tenemos una nave. Y una muy vieja. Pero aquí estamos. Soportamos 30 años más de lo que se nos pidió. Nuestra guerra es historia. La vida que teníamos es historia. Los mundos conocidos han cambiado. Ahora solo tenemos a aquellos que hombro con hombro nos apoyan. Y el deber que nos define batallas tras batalla, luchando lado a lado, juntos. Donde tú ves la mitad de la tripulación, Isabel, yo veo una familia, valor, y mil héroes que juraron pelear ante cualquier adversidad antes de siquiera considerar, voltearse y escapar. Y donde tú ves una vieja nave, yo veo un hogar, y siempre valdrá la pena luchar por eso. ¡Urra! Si no detenemos a Echox ahora, dejaremos a la galaxia a la merced de un monstruo. Así que no, Isabel. Hoy no huiremos. Señor, sí, señor. Muy bien. Entonces, los haré con mis propias manos. De acuerdo. Eso es. ¡Derríbenlo! Saborense, humanos. Porque será la última. Uf, pero que te estarudo. Claro, porque tú no lo eres, ¿verdad? Spirit of Fire, décimos fue abatido. ¿Listo? ¿Terminamos? Bien hecho, equipo. Estamos cerca de equilibrar la balanza. Capitán, nos atacan unos Banshee. Señor, Capitán Cutter. Isabel, la flota de los desterrados está atacando el Spirit of Fire. Regresen a la nave. Regresen esas armas. Claro, hay varias fisuras en el sector 12. Jenny, cierre esas escotillas. ¿Cómo fisurar el casco del sector 17? Tiempo estimado 60 segundos. Equipo de ingeniería en dos Dame los puntos de contacto. Cayeron las armas de estribor. Capitán. Es difícil hacer mi trabajo así. ¿Podemos defendernos? El contador liberó más Banshee. ¿Nos estamos defendiendo? Sí, profesora. Deje que me encargue. Consiga la actualización del arca. Cayeron las defensas del núcleo. Cayeron armas de estribor. Le dimos al nido, ¿no? Así es. Evacuen y ventilen. ¿Cuánto tiempo aguantamos? No mucho. Estamos perdiendo demasiadas armas. A este paso se terminará pronto. Creo que sé cómo obtener ayuda. ¿Puedes reabrir el portal? No. Vamos a hacer un halo. ¿Qué? Descubrí que el arca tiene un anillo casi terminado en sus forjas centrales en todo momento. Es un repuesto de emergencia por si uno de los anillos se rompe. ¿Anillos? Tal vez te refieres a las superarmas destructoras de galaxias, ¿no? Bueno, en cuanto a eso, descubrí la forma de deshabilitar el mecanismo de disparo. Aunque solo podemos ejecutarlo en una de las ubicaciones de los anillos originales. Isabel, dijiste que el jefe maestro encontró un anillo muy cerca de Rich. Estaría en un rango de un radiofaro. Funcionaría. Anders, ¿cuánto necesita? 12 horas si mis cálculos son correctos. No tenemos 12 horas, ni siquiera 12 minutos. Justo ahora no puedo solucionar eso. Yo lo haré, pero necesitaré algo de ayuda. Explícate. Bueno, para empezarla, necesito a ella allá abajo conmigo. Isabel. Lo siento, señor. Estuve un tiempo en el arca. Luego de los últimos informes de batalla, debe haber notado que hay reglas por aquí. Pienso romper una, una grande. Debemos dividir las fuerzas terrestres entre estas dos ubicaciones para ganar algo de tiempo. ¿Estás controlando las fuerzas terrestres? ¿Ganar tiempo para qué? Esa nave trajo a esos monstruos. Mató a todos los que se suponía que debía proteger. Ahora quiere hacer lo mismo con ustedes. No dejaré que eso suceda. Es hora de mostrarles de qué madera estamos hechos nosotros. confirmado, profesora. El Enduring Conviction está inmovilizado. No irá a ningún lado. ¿Cuánto queda para que podamos penetrar sus escudos? Difícil saber, capitán. Esto no vino con instrucciones, ¿sabe? Potenciaré lo más que pueda al cañón. Pero este no es un objetivo cualquiera. De acuerdo, Douglas. El carguero de los desterrados es la mejor arma de Atriox y el único medio de transporte de desdispacio. Así que hará lo posible para destruir ese cañón. Derribados. Buen disparo, profesora. Prepárese para la extracción de vuelta al Spirit of Fire. Aquí aquí ya puedes avanzar. Entendido, Douglas. Retira tus tropas. No querrán estar ahí cuando Isabel y yo empecemos. Nos aproximamos a la zona del ascensor gravitatorio. Esperen, hay hostiles. Sujétense, estamos cayendo. No, no, no. No será tan fácil llegar a ese ascensor gravitatorio. Jerome, estoy interceptando conversaciones. Desterrados en camino. Partan en camino. Torretas activadas alrededor del ascensor gravitatorio. Necesitaremos armadura pesada para destruirlas. Es por eso que Alice está aquí. 1-3-0, ¿me reciben? En posición. Entendido, Jerome. Ya era hora. Comenzaba a creer que querías ganar la guerra tú solo. Siento decirte, Alice, que los desterrados defienden su ascensor con torretas antiaéreas Voy con Isabel, así que no puedo arriesgarme El Pelican no podrá superar esos cañones Que alguien los flanquee y los elimine Bien, podemos instalar Kodiak en estos tres puntos para atacar todas esas torretas a la vez Podrás cruzar sin que los desterrados te detecten Derribado. Puedes avanzar. Entendido, Douglas. Retira tus tropas. Lo no querrán estar ahí cuando Isabel y yo terminemos. Eso también va para ti, Alice. Listo, Isabel. ¿Vamos? Como siempre. No, nunca había tenido asientos Spartan de primera clase. Vamos a trabajar. Nuestra entrada no fue lo que se dice sutil. Bien. Solo debo encontrar su... Lo no tengo. Las tropas pueden pasar. Comenzaré ahora. Promete que no te irás sin mí. Ya está. Hora de ir a casa. Vaya. Veo que estuviste ocupado. No tanto como tú. Mierda. El ascenso gravitatorio. ¿Qué hacemos? Tú. Tú espera. Espera, ¿qué estás? Sí, el IA, Aún no sabemos cómo entró a nuestro. ¿Cuántos tus hombres sobrevivieron? Lo suficientes para honrar nuestro contrato. Pero ¿cómo? <risa> Lleva ese anillo a todos los que puedas. Róbaselo a los humanos. Prueba que todavía vale su precio. ahora o nunca Espero funcione. Spartan. No creo que esta siga siendo una opción Profesora Anders, debe haber algún problema. No modo. se preocupe, Capitán. En cuanto regrese al sistema Joel, apagaré esa baliza. Solo me tomará una semana. Profesora, descubrir cómo volver a reunirme todos ustedes, Capitán. ¿Los demás equipos están bien? Sí, señor. El Spirit of Fire llegará en cinco minutos. Trae el mapa. Hay mucho que hacer antes de que ella vuelva. Bien, capitán. ¿Por no salimos del Delty Espacio. segura en el arca